La serie animada de Disney Ella es genial Adivinen qué pasará la noche del viernes ¿El festival del flan en casa Hazelnut? No, mm. es el aniversario de... ¿Del agua? ¿Creen que ella sepa lo genial que es? ¡Concéntrense! Mm. El próximo viernes es el aniversario de... ¡Ah, es cuando un ganso te persiguió! ¿eh? ¡Mis friends! Hace cuatro años exactamente me quitaron mis frenos. <risa> cuatro. Haré manzanas cubiertas si ustedes llevan la melcocha y las mazorcas de maíz. ¡Shh! ¡Ah! ¡Ay, viene. ¡Ay! Sí, sí, sí, sí. Ay. Hola amiga, ¿cómo estás? Oh, oh, oh, bien, gracias. Es de octavo grado y no hablaba contigo. Buena maniobra. Uh, yo... Uh, uh, uh, todo, todo está en el cuello. Oh, <ríe> muy bien. ¡Peperán! ¿Oh? ¿Yo? Mm. ¡Peperán! Mira, te traje molida de molde. Supongo que no nos oye. Oh. <risa> Ante el almuerzo Así que le di verdes para que me diera la hoja aburrida ¿Qué modo de sacar ventaja de tu orden de salud social? Carga Ella es Flama, se desliza Nos conocimos en el antiurbano, ¿ella es tanque? Hola Flama Veneno Flama Silencio ¿Las bebidas carbonatadas no son ilegales en la escuela? Ah, ya estamos en octavo grado. Podemos beber lo que queramos. A menos que ella sea. Oh, situación normal. Es demasiado genial para ser de séptimo grado. Miren. Flava, oh. ¿quieres cambiar este punto por una sombra? Ah, ah sí, pero no en martes. Ay, oh, carga. de octavo grado comen afuera. Nicky, ¿qué significa carga? ¡Ah! Ese lenguaje es de los de octavo grado. Vámonos de aquí. Mm -hmm. ah, Nikki, ¿sabías que eh, la orquesta juvenil de Hazelnut audiciona en el auditorio? ¡Ah! ¿Dices que la orquesta está aquí? Te vi con Nikki Little. Bueno, ella... Sorprendente, para ser de séptimo. Nos llenaremos de violo en la sala de octavo cuando se acabe el reloj. ¿Quieres ah, ir? Tengo un gato. <risa> Adiós, Flama. Ah, tú no eres de octavo grado. Eres Pepper Ann, la que va en séptimo grado, y fue horrible lo que le hiciste a Nikki. Me llamo Flama. Ay, cómo disfruto la gloria del fin de clases. Es lo máximo. ¿Sabes dónde se reúnen las de octavo grado? Oye, Pepe, ¿has visto a Nicky? Hola. Hola. Biblioteca. es maravillosa! Flama, ¿en la clase de quién estás? ¿Y tu libro? Oh, ¿Mi libro? Mi libro fue destrozado en un accidente de reciclado. Oh, suficiente estudio. De todos modos nos calificamos solas. ¿Y atrapaste la palabra del furor de Jake? Ya estoy ahí. ¿Quién eres tú? ¿Yo? ¿Atrapar palabras? ¿Ir a la fiesta? De Jake. El día libre debería ser. ¿Yo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo! Bien, si vas a estar con los de octavo grado, no lo arruines. ¿Debo llevar algo? ¿Pastel? ¿Qué dices? ¡Sé genial! ¡Ah! Oh. <risa> eres tan graciosa, Plama, eres como la hechizadora Oh, la mujer hechizo ¿Pero cómo debo vestirme? ¿Con algo casual? ¿Deportivo? Oh. La ropa es genial Entiendo, nenorras oh. Peperón, ¡Vamos a llegar tarde! ¡Peperán! Mm. ¡Peperán, te ves muy andrajosa! <risa> sí, gracias Es solo que nos preocupamos por ti Estoy bien, soy hechizadora. Pepperan, yo creo que no deberías negarlo. Milo ¿no? y yo no te hemos visto mucho y queríamos asegurarnos de que estás bien. Ay, he estado muy ocupada, ya saben. Haciendo cosas geniales. Ahora tengo que volar, pero los atraparé cuando sea hora, mora. Uy. Ah, de acuerdo. Pero aún así irás al aniversario de mis frenos, ¿o no? Ahí estaré, justo a tu lado. Adiós. Ah. Nos estás evitando a Milo y a mí para poder estar con las mayores. Flama. Tienes razón. Sí, he estado con las de octavo grado y no voy a detenerme. Ellas creen que soy divertida, genial, maravillosa y creen que eres alguien que no eres. Eres de séptimo grado. No me lo arruines solo porque estás celosa de mi nueva y genial vida. Bien, ya que tu nueva vida es demasiado genial para mi dentadura perfecta... ¡No te molestes en venir a la fiesta del viernes! ¡Ah, sí! Tus dientes siempre estuvieron perfectos. Tenías frenos porque creías que se veían geniales. ¡Admítelo! Atención, estudiantes. Habrá una asamblea. Los de octavo grado, preséntense en el auditorio. Los de séptimo grado, a la cafetería. Flama, vamos. ¿Recuerdan que en séptimo grado hacían asambleas solo para suspender a los que no se presentaban? Quiero darles las más cumplidas gracias por participar en nuestra vigilancia de esos buenos para nada de séptimo grado. Mira, Milo, tu amiga decidió acompañarnos en nuestra función de séptimo grado. ¿Ya me anotó? Porque estoy aquí, Peperanti. Más flama. Ay. Y mientras los de séptimo grado son engañados al ser contados como ganado. No. Quiero que todos ustedes disfruten. ¡A Moco Flamenco! Oh, ¡Tengo que decírselo a Nicky y a Milo! Los reflectores son nuestros amigos. ¡Oigan van a creerlo! Esta es una asamblea importante de las leyes de tránsito en bicicleta. ¡Moco flamenco está en el auditorio! Feperan, no ensucies la santidad de moco flamenco con tu cínica broma. ¡Es algo patético! La banda estará mejor el viernes. ¿El viernes? La fiesta. <ríe> libre viernes, ¿recuerdas? Estás libre. Déjame ver mi agenda. Aniversario de frenos. El viernes es perfecto, estoy libre como Flip Fly Fliss Fuzz. Claro que iré. Ay, mi madre se divierte con moco flamenco. Bueno, igual la mía, pero... Malo, malo, muy malo. Ay, estoy harta de este lugar. Todo está limpio. Como esos aburridos. Mi biología... Aburrida. Ay, esos horriblemente depresivos de séptimo grado. Deprimen. <susurra> uh. uh, uh. ¡Basta! ¡Carga, Flama! deprimido bastante, necesitamos vapochinos. ¿Es tu situación normal? No sé lo que estás diciendo. Entiéndelo. Solo sé que soy de séptimo grado. Me gusta la escuela, me gusta moco flamenco y estos horriblemente depresivos de séptimo grado son mis amigos. ¿Flama? No me llamo Flama. Ah. Soy Pepper Annie. <risa> <risa> <risa> Lo siento mucho, pero no voy a poder ir a su fiesta del viernes. Voy a ir a la fiesta de ah. Nicky. Eso sí me perdona. <risa> Escuchen, prefiero ser yo misma con mis amigos que ser otra persona en la fiesta más grandiosa. Lamento no haberles dicho que era de séptimo grado, pero pensaban que yo era genial. Corrección, sabía que eras genial. ¿Oh? Eres leal con tus amigos, es genial, porque renunciar a una fiesta tan maravillosa como la del viernes será horrible con todas esas celebridades oh. y estrellas de rock. He dicho demasiado. Oye, no enloquezcas, serás una aburrida estudiante de octavo grado muy pronto. Flama, perdón, pepperán. ¡Esta rora se borra! ¿Y todavía puedo ir a tu aniversario de frenos, Nikki? Sí, si llevas las mazorcas de maíz. Me alegra que volvieras. ¿Y cómo es eso, Peperán? Ser de octavo grado... Es igual que ser de séptimo, pero más difícil. Oye, esa de séptimo grado tiene el mismo cabello que Flama. ¿Dónde fue ella? Lo siento, Flama Houdini. ¡Puf! Ah, ¿Ah? Vamos a casa. ¡Carga! Ha-ha-ha! <gülüyor> <gülüyor>